Genesis pone a disposición de las empresas dos soluciones diseñadas especialmente para resolver las bajas tasas de conversión online y para empoderar a los representantes de ventas dándoles todas las herramientas que necesitan para atender a sus prospectos, conectándolos con el representante ideal, a través del mejor canal para ese cliente y lo más importante en el momento de la verdad, que es cuando realmente podemos influenciar una potencial decisión de compra. Estas dos soluciones son Genesis Prospect Conversion y Genesis Customer Acquisition Center. Gracias a estas soluciones, las empresas pueden contactar a sus prospectos en tiempo real, en el momento preciso. Todos hemos abandonado alguna vez un proceso de compra simplemente porque nos perdimos en la página web y no solicitamos asistencia. Genesis cuenta con un motor de monitoreo online basado en inteligencia artificial llamado Alto Cloud que evalúa la evolución de los procesos de compra de todos los prospectos que están en la página web y que tan pronto detecta un potencial abandono, contacta de forma proactiva al cliente para asegurar que el journey de compra se mantenga vivo. Por otro lado, todos hemos sufrido alguna vez el dolor de tener que esperar en línea por mucho tiempo a que se conecte un agente para chatear con nosotros y nos hemos distraído en el proceso. Con Genesis se acabaron estos tiempos de espera ya que aun cuando todos los representantes se encuentren ocupados, nuestros asistentes virtuales y chatbots pueden iniciar una conversación totalmente personalizada con los prospectos, recopilando información necesaria para que tan pronto se libere un agente le transfiera la conversación de forma transparente y con envío de contexto. Genesis Prospect Conversion y Genesis Customer Acquisition cuentan con la posibilidad de integrar nuestra plataforma unicanal de forma tal que, sin importar el canal por el cual nos contacte ni quién sea el representante que atienda al cliente, este siempre tendrá a la mano toda la información histórica del journey y el contexto del cliente para entender en qué etapa del ciclo de compra se encuentra y tener todas las herramientas para asegurar una exitosa finalización del proceso de compra.